Tenemos miedo a ser diferente Miedo a pensar diferente Miedo a los comentarios de otras personas Miedo a la locura Miedo a la soledad Miedo a la compañía Miedo a la incomprensión Miedo al vacío Miedo a uno mismo Miedo a la policía del mundo, miedo, ¿Qué es lo que podemos hacer? Ellos nos crearon asaltos en el cuerpo. Nuestra misión es destruirlos. Dejar de adorar a unos dioses tiranos y prefabricados que no se encuentran en las venas. Buscar abogados de conciencia. sabes que no se doblen a sus pies, para que no se desmante el circo, para que no crezcan los gusanos en las llagas. La invasión comienza. Aprendamos a rediseñarnos. Al final, no todos somos invasores e invadidos. No todos pasamos hambre y frío. Esto viene de lejos. Vamos a cambiar de forma, todos firmes y duros como rocas de cristal. Primero nos comeremos entre nosotros y luego cada uno que se coma a su propio Dios.